Bueno, siendo las 11 y 9 minutos de la mañana del 9 de agosto de 2022, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga se constituye una audiencia con el fin de dar lectura a la sentencia de segunda instancia proferida entre el radicado 68001 y 59 2015 08909 Aprobada mediante acta 663 del 2 de agosto de 2022, a través de la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Óscar Esparza Jaimes contra la sentencia proferida el 25 de mayo de 2022 por el juzgado primero penal municipal con funciones mixtas de Florida Blanca mediante la cual lo condenó como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada. Tiene la palabra a los sujetos procesales para que se identifiquen. Comencemos por la Fiscalía, si está presente. Muy buenos días, es honorable magistrado y demás sujetos procesales que se encuentran conectados en representación de la Fiscalía Cuarta de, de Juicios de Florida Blanca, Adriana Casanova Pavón, me identifico con mi carnet institucional. Gracias. Bueno, apoderada de víctima o apoderado de la víctima. Muy buenos días, honorable magistrado. Mi nombre es Liliana Ardila Vargas, identificada con cédula número 28437986. Soy miembro activo del consultorio jurídico de la Universidad AUNAD de Bucaramanga mi número estudiantil es U00114379 y actuó en esta diligencia como apoderada víctima de la señora Rosmaría Vanegas. Bueno, Ministerio Público, por favor. Eh, buenos días, honorable magistrado de las demás partes intervinientes en esta audiencia. Eh, en representación del Ministerio Público, Oscar Mauricio Sarmiento Guarín, Procurador 52, Judicial los penales del Cargo. Gracias. Bueno, el acusado, por favor, se identifica. Buenos días, eh, mi nombre es Óscar Jaime, el número de documento es 91 537 841. El defensor del acusado. <coughs> Buen día, soy Alexander Fabián Blanco Luna, me permito consignar los datos ya que no los tengo dentro del proceso, para notificaciones en la carrera 13 número 4171 de la ciudad de Bucaramanga identificado con la cédula de ciudadanía con cupo numérico 1098-692-975 con tarjeta profesional 374015 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación del señor Óscar Esparza Jaimes, quien se encuentra recluido en la cárcel modelo de Bucaramanga. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar lectura a la decisión. Eh, los hechos eh, son los siguientes. El primero de agosto de 2015, en horas de la noche, en el inmueble ubicado en la calle 32, con carrera 9E, del barrio La Cumbre de esta ciudad, Oscar Esparza Jaimes maltrató a su compañera sentimental, Rosmaría Vargas Ortega, a través de agresiones físicas, aparentemente motivado por celos. De igual forma lanzó amenazas de muerte en su contra. El 2 de agosto de 2015, ante juzgado segundo penal municipal, como función de control de garantías de Bucaramanga, se legalizó la captura y se formó una imputación como autor de delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo. Carlos, que no aceptó, se otorgó medida de protección a favor de la víctima de la fiscalía radicó escrito de acusación. Su conocimiento lo asumió el juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas de Florida Blanca. La audiencia de formulación de acusación se realizó el 15 de noviembre de 2016, la preparatoria el 16 de mayo de 2018, pero en esa oportunidad y en esa oportunidad se negó solicitud de preclusión presentada por la defensa que originó remitir las diligencias al juzgado primero penal municipal con funciones mixtas de Florida Blanca. Para que continuara con el conocimiento del juicio. El juicio oral se desarrolló en sesiones del 11 de mayo, 23 de julio de 2021, 28 de marzo y 26 de abril de 2022. En esta última oportunidad se emitió sentido de fallo condenatorio. Se corrió traslado el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal para la individualización de la pena. La juez de primera instancia condenó a Óscar Esparza Jaimes como autor del delito de violencia intrafamiliar agravada. Le impuso una pena de 72 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad. Le negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria como sustitutiva de prisión por la prohibición contenida en el artículo 68a del Código Penal y por no reconocerse la calidad de padre y cabeza de familia en, en términos de la Ley 750 de 2002. Consideró que de la valoración del relato de la víctima Rosmaría Vanegas, Ortega se concluye de manera clara y coherente que el acusado es autor de la conducta imputada, concordando con los demás medios de prueba que permitieron acreditar la circunstancia de agravación. La defensa solicitó mira, a través del recurso de apelación contra esa sentencia que se absuelva al acusado. Insistió que no se acreditó la tipicidad de la conducta acusada, pues entre el acusado y la víctima no existió ninguna clase de convivencia que llevara a concluir la unidad familiar. No se cumplieron los requisitos de la ley 54 de 1990, para la configuración de la unión marital de hecho, por el contrario, sostuvo que su defendido no convivía con Ruth María Vanegas Ortega, sino, re sino que residía junto con su hijo y un tío, Gonzalo Esparza Uribe, en la transversal 144, casa 45, corpusur 2, piso del barrio La Cumbre. También manifestó que, frente a la ocurrencia de los hechos, fue la víctima quien agredió a su prohijado y este se retiró del lugar para evitar problemas. Agregó que se vulneraron los principios de legalidad y debido proceso porque al inicio del juicio era la víctima. De manera libre y voluntaria manifestó su voluntad de no declarar. No obstante, luego se practicó su testimonio lo que considera extemporáneo, desconociendo la renuncia previa del testigo. De manera subsidiaria, solicitó que la prisión domiciliaria como padre y cabeza de familia se le otorgara. Afirmó que tiene a cargo su hijo mayor de edad, quien se encuentra estudiando en un programa técnico en el SENA, por lo que depende de él y también su madre, Alba Azucena Jaime Contreras, de 54 años de edad en condición de discapacidad. Diagnosticada con hipertensión esencial y embolia pulmonar, corazón pulmonar agudo que le impide trabajar. Consideraciones de la sala. Bueno, las partes incorporaron como estipulación probatoria, primero, la plenitud del acusado y, segundo, que los hechos acusados acontecieron el primero de agosto de 2015. En lo que es objeto de censura, Óscar Fernando Castillo Suárez, intendente de la Policía Nacional, relató que el 1 de agosto de 2015 una ciudadana de nombre Ruth María acudió a la estación de policía de la cumbre de esta ciudad y le manifestó que deseaba interponer denuncia contra su compañero sentimental porque momentos antes, en su lugar de residencia, la agredió en una mano, que la acompañó junto con otro compañero de él hasta el lugar donde les indicó habían acontecido los hechos. Pero allí no encontraron al acusado, por lo que se dirigieron a otro lugar donde la víctima les afirmó que podía estar, donde lo observan en vía pública, en alto grado de exaltación, en contra del denunciante y a quien capturaron por el señalamiento que efectuó la ciudad. Que le observó a la víctima uno de sus dedos de la mano derecha dislocados y la llevaron a un centro de salud. Se incorporó a Acta de Derechos del Capturado. Ingrid Carolina Pérez, psicóloga del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, realizó el 3 de agosto de 2015 valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja de la víctima. Concluyó que, de acuerdo a los hallazgos de la valoración, Ruth María Banegas Ortega se encontraba en riesgo grave y teniendo en cuenta la cronicidad, frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales, que se expusieron, tornó imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger su vida. Se incorporó a su informe. Carlos Julio Raba informó que el 1 de agosto de 2015 elaboraba como integrante de patrulla y vigilancia en la estación de policía la Cumbre, hasta donde se les acercó una ciudadana de nombre Ruth Vanegas, quien les informó que su pareja sentimental la había agredido momentos antes y le solicitó que la acompañaran a su lugar de residencia porque deseaba interponer denuncia. En dicho lugar no encontraron al acusado, pero se dirigieron a la casa de la suegra, donde en la vía pública fue señalado por la víctima y quien se encontraba exaltado en contra de esta, por lo que se procede con su captura. Se incorporó el informe de captura en flagrancia. <coughs> Carlos Alberta, Alberto Otero Orjuela, médico psiquiatra, escrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Valoró el 19 de julio de 2016 a Rosmaría Vanegas Ortega. Reseñó que la víctima manifestó que afrontó maltrato en una relación sentimental que sostuvo con el señor Esparza. Y en virtud del que conceptuó que presentó clasificaciones psiquiátricas actuales de trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor moderado, trastorno del sueño resuelto y trastorno de la alimentación resuelto, en virtud de eventos que tuvieron una magnitud suficiente para producir sufrimiento psíquico que alteró su funcionamiento global, que en términos forenses y según los criterios del grupo de psiquiatría, correspondía a una lesión tipo perturbación psíquica de carácter permanente. Ruz María Vanigas Ortega, víctima, informó en sesión de juicio oral del 23 de junio de 2021 que no era su deseo rendir testimonio, no obstante el 28 de mayo de 2022 decidió rendirlo. Narró que para el mes de agosto 2015 vivía con el acusado y sus tres hijos, de ella, solamente, cerca al que cumbre de esta ciudad, que para la fecha que interesa salir a trabajar en la tarde se dirigió a su casa, se demoró en llegar a, y allí Esparza Jaime se le reclamó enojado por haber llegado tarde, al tiempo que le decía que estaba con el mozo, le bota el bolso, le gritó. Le pegó como tres patadas en el abdomen y una en una mano que le lastimó el dedo de la mano derecha. La, en, la encerró en el inmueble y no la dejó salir, por lo que, se sintió, bastan, por lo que sintió bastante miedo. Pero como empezó a gritar, le abrió, le abrió con el compromiso que no dijera nada y solo fuera a la clínica. Sin embargo, contó que salió y se dirigió al CAI donde contó lo sucedido. Que esa tarde el acusado estaba tomando con unos amigos y cuando la maltrató le dijo que era una cualquiera, que tenía mozo, que era una perra y que le dijera dónde tenía el mozo. Al tiempo que explicó que no quería declarar porque se sentía acosada, pero luego no le pareció justo que ese tipo de situaciones le pase a las mujeres y no puedan ponerlas en conocimiento. Además, dijo que el evento que narró no fue el único en el que recibió maltrato por parte del acusado. Durante el contrainterrogatorio afirmó que para la fecha de los hechos llevaba viviendo nueve meses con el acusado, luego volvió a tener comunicación con él porque la llamaba a decirle que le iba a matar. A su vez afirmó que esta situación le generó inseguridad, miedo, nervios, siente que él la está persiguiendo y el dedo no le quedó funcionando 100%. Mario Rondón Vesga, médico forense, afirmó que el 11 de noviembre de 2015 realizó segundo reconocimiento médico legal a la víctima en virtud del concepto de limitación de flexión activa y pasiva de dolor de falange distal dedo 4 de la mano derecha que afecta la aprehensión a manos llenas y digitopalmar. Concluyó que la anterior lesión ha generado una incapacidad médico legal definitiva de 25 días y como secuela médico legal, perturbación funcional del órgano de la presión de carácter a definir en seis meses. Por último, eh, Oscar Esparza Jaime discrepó de la acusación en su contra. aseguró que para la fecha que interesa vivía en una casa en el barrio Corporisur dos de esta ciudad con su hijo y un tío, tenía un noviazo con la víctima, algo normal de fin de semana, no vivía con ella y solo que se quedaba con él durante el fin de semana. Que los hechos acontecieron porque ella le, lo agredió por la espalda, lo aruñó al enterarse que le estaba saliendo con otra persona y porque le dijo que no quería continuar con esa relación. Caso concreto. En primer lugar, se debe advertir que la defensa expuso que se vulneraron los principios de legalidad y dio proceso por permitirse rendir testimonio a la víctima cuando ya había informado en juicio oral su deseo de no hacerlo. En segundo lugar, principalmente argumentó que no se probó que entre los protagonistas existiera convivencia que llevara a concluir la unidad familiar exigida para la estructuración del delito de violencia intrafamiliar. Frente al primer tema de censura se advierte que si bien al inicio de la etapa probatoria la víctima Ruth María Vanegas Ortega informó que no deseaba rendir testimonio, lo cierto es que antes de que terminara la práctica probatoria la Fiscalía acudió al debate y manifestó de manera voluntaria que era su deseo rendirlo. En este aspecto surge la oportunidad para recordar que la práctica y valoración probatoria en este tipo de conductas que se atribuyen por probables casos de violencia sobre las mujeres puede, debe abordarse la práctica y valoración probatoria desde un adecuado enfoque de género lo que permite verificar que las actuaciones y decisiones se adopten teniendo en cuenta la desigualdad y la discriminación a la que se ha visto sometida la mujer históricamente en la sociedad y sin que ello signifique desconocer las garantías procesales del acusado precisamente la misma afectada informó a la juez de primera instancia que en definitiva decidió rendir testimonio aun cuando ya había asegurado que no era su deseo hacerlo en virtud de ese maltrato que, como ella misma aseguró, han recibido las mujeres por parte de sus parejas sentimentales. Por ende, la posibilidad que concedió la juez de primera instancia de practicar ese testimonio responde a estos postulados que permiten garantizar las facultades y derechos que se han o a sea, las víctimas, en especial a aquellas mujeres que han sido sometidas a probables patrones de conducta que involucra violencia doméstica por parte de sus parejas. además Contrario a lo aludido por la defensa, la práctica del testimonio no, se representó, no representó la vulneración de los derechos fundamentales o garantías procesales del procesado, pues lo cierto, es, lo cierto es que se procedió con su práctica antes de que la fiscalía culminara con su etapa probatoria y sin que su práctica fuera una situación que sorprendiera a la defensa pues se trató de una prueba testimonial que había sido previamente descubierta y decretada en la audiencia preparatoria y cuya contradicción y confrontación se garantizó que se pudiera realizar en el juicio oral. Por, por esa razón, en este aspecto la, la propuesta de la defensa no es procedente. Ahora, <coughs> en respuesta al segundo planteamiento de la censura y a juicio de la sala, la valoración de las pruebas practicadas e incorporadas en el debate público no permite acreditar en el grado de certeza que la conducta acusada se adecuó al tipo penal de violencia intrafamiliar por cuanto existe duda razonable frente al hecho de que Vanegas Ortega y Esparza Jaimes tenían unidad familiar para la fecha de ocurrencia de los hechos. Lo anterior, dado que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que, de acuerdo con el artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que se encontraba vigente para la fecha de los presentes hechos, 1 de agosto de 2015, exigía la acreditación indispensable de la convivencia de la pareja para la configuración del delito de violencia intrafamiliar. La Corte en la Providencia SP 1462 de 2022 reiteró lo siguiente, en ese orden de ideas, la sala señaló que para la materialización de este último, en cuanto a las personas que mantienen una relación de pareja con vocación de cohabitación y permanencia, sí es imprescindible su convivencia de cara a la conformación de la unidad familiar entendida como bien jurídico tutelado, porque al margen de la definición que de la familia existe en el derecho civil, fundada en la consanguinidad y relaciones de afinidad, aquella noción para efectos del ilícito en dicha hipótesis involucra de forma insoslayable la comunidad de vida bajo un mismo techo un hogar, delimitándose así la indeterminación que de otra manera ostentaría el injusto. Bajo ese panorama, la Corte reitera que es improcedente tipificar el delito de violencia intrafamiliar en agresiones de exparejas que ya no comparten su sitio de residencia, con independencia de que tengan hijos en común o no, al ser necesaria la convivencia de los protagonistas de esos hechos para la configuración del artículo 229 del Código Penal. Esto, pues, en referencia a que los hechos ocurrieron el 1 de agosto de 2015, cuando no había la modificación que se introdujo a ese artículo 229 del Código Penal en el año 2019. Entonces, si los hechos en el 1 de agosto de 2015, se debe entender que para la configuración del delito de violencia intrafamiliar es indispensable que se acreditara la convivencia entre el sujeto activo y pasivo de la conducta acusada. Sin embargo, adviértase que en este asunto la Fiscalía no realizó un trabajo investigativo para demostrar la convivencia entre Rosmaría Vargas Vanegas Ortega y el acusado para la fecha que interesa, pues lo practicado en el juicio oral no se torna contundente frente a este propósito, por el contrario, permite tener como alternativa plausible lo planteado por la defensa concerniente a que Esparza Jaimes vivía para esa fecha con un tío y su hijo, a su vez que solo se quedaba con la víctima los fines de semana, pues precisamente ese 1 de agosto de 2015 era un sábado. La Fiscalía no practicó o incorporó elementos de conocimiento con el que se pudiese verificar las condiciones de convivencia de la pareja, pues de la manifestación realizada por la víctima en el juicio oral, no se puede concluir la real cohabitación que se requiere para la verificación de este elemento normativo del tipo penal. La manifestación de la víctima no se acompañó de otro elemento de conocimiento que corroborara esa cohabitación. Y Dicha deponencia no suministró información o datos con los que se pudiese afirmar la existencia de esa convivencia. Sumado a ello, los funcionarios de la Policía Nacional que acudieron al juicio no corroboraron tal convivencia, inclusive adviértase que no encontraron al acusado en la residencia de la víctima ante lo que la víctima les informó el inmueble donde por. Y hasta allí los dirigió en donde fin finalmente lo encontraron. Conforme a los puestos advierte la sala que aun cuando la fiscalía cuenta con la posibilidad de ejecutar. <coughs> Perdón. Conforme a lo expuesto, advierte la sala que, aun cuando la Fiscalía cuenta con la posibilidad de ejecutar un programa metodológico orientado a verificar ese elemento normativo del tipo y establecer o descartar distintas hipótesis delictivas, no encaminó su investigación a establecer y brindar un medio de conocimiento a la Judicatura que le permitiera establecer que entre la víctima y victimario sí había una unidad doméstica y familiar y no una cohabitación ocasional derivada de una visita de fin de semana, sino por la convivencia cotidiana y permanente que establece la ley 294 de 1996. Entonces, en definitiva, como lo insistió la defensa, el elemento normativo núcleo familiar que conforma el tipo penal de violencia intrafamiliar por el cual fue condenado en primera instancia el acusado no se deriva de la valoración probatoria pues emerge duda frente al concepto de convivencia que se debía acreditar entre el acusado y la víctima. La Fiscalía no realizó algún tipo de actividad investigativa para constatar que la víctima sí convivía con el acusado para la época en que se presentó la agresión física. Pues a pesar de que este informó que convivía con el acusado y sus tres hijos, no se realizó una visita domiciliaria para verificar la conformación de la unidad familiar que procurara entrevistar a los demás miembros de la familia con el ánimo de constatar esa información y poder establecer la existencia de patrones de subyugación, control, subordinación que caracterizan la violencia de género, en estos casos de violencia doméstica. Tampoco se extendió la investigación a consultar a los vecinos del sector en donde supuestamente residía la pareja, para que estas personas pudiesen corroborar a la policía judicial que sí existía convivencia entre el acusado y la denunciante, y que la misma se hacía de cara a la comunidad, lo que le permitía a ese conglomerado identificar a esas personas como integrantes de una unidad doméstica y no como simples compañeros sentimentales que estuviesen llevando un noviazgo, tal como lo sostuvo el acusado en juicio. Resulta ser razonable lo esbozado por el acusado acerca de la existencia de un simple noviazgo entre él y la denunciante para derudir la certeza que debe acreditarse sobre la existencia del núcleo familiar como elemento del tipo objetivo de la violencia intrafamiliar al no existir elementos de convicción que permitan corroborar esa convivencia más allá de la manifestación que en solitario realizó la víctima. El requisito de convivencia ha sido anclado por la jurisprudencia a la vida en común de la pareja y a los lazos de amor, solidaridad, colaboración y apoyo mutuo, esto es, Dicha exigencia ha sido entendida como la efectiva comunidad de vida construida sobre una real convivencia de la pareja basada en lazos de afecto y el ánimo de brindarse sostén y asistencia recíprocos. Así lo tiene dicho desde hace un tiempo, entre otras providencias, la sala de casación laboral en el radicado 40.055. El 29 de noviembre de 2011, en tal sentido, se ha entendido que el concepto de convivencia comprende circunstancia que, circunstancias que van más allá de lo económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo que es la regla. Sentencia laboral 6.286 de 2017, que también lo reitera. Por lo anterior, como el concepto de convivencia no es algo que esté restringido a la aceptación y reconocimiento de los integrantes de la pareja involucrada, sino que surge a partir de un reconocimiento social que familiares, amigos, vecinos, instituciones públicas y o privadas, entre otros actores sociales, realizan para ir evidenciando la existencia histórica de esos lazos de amor, solidaridad, colaboración y apoyo mutuo. No es factible estructurar la existencia de, la, de tal situación, convivencia, solo con la manifestación realizada por la víctima en el juicio. En virtud de lo anterior y como quiera que no se cumple con los presupuestos establecidos por la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, para en este caso proceder a variar la calificación jurídica de la conducta de violencia intrafamiliar por la de lesiones personales ante la falencia de ese elemento estructural del tipo de violencia intrafamiliar que ya se vio, la sentencia se revocará y se absolverá al acusado del delito de violencia intrafamiliar en virtud a lo siguiente. El tipo penal que, según el sustento fáctico, procedería en este caso en contra del acusado sería de lesiones personales dolosas previstas en el inciso segundo del artículo 115 del Código Penal en virtud de la perturbación psíquica que conceptuó el perito de la Fiscalía, que es de carácter permanente. Agravado por el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal que se estableció por el artículo 4 de la ley 1761 de 2015, vigente para la fecha en que ocurrieron estos hechos. Esta causal de agravación es aplicable en virtud de los hechos jurídicamente relevantes que se atribuyeron al acusado y que implicó atribuir unas lesiones que el acusado le propinó a su pareja sentimental, motivado por el control que ejerció ante la llegada tarde del inmueble lo que significó el desarrollo de un patrón cultural de control del tiempo de la mujer con manifestación del dominio que el hombre cree tener sobre su pareja, lo que lleva a que los extremos punitivos para esa adecuación típica sean superiores incluso que los de la violencia intrafamiliar agravada que inicialmente fue imputado y por el cual se juzgó a Oscar Esparza Jaime. De esta manera como quiera que la variación de la calificación jurídica de violencia intrafamiliar se orientaría a un delito de mayor entidad, como lo es el de lesiones personales agravadas, no es factible proceder con tal modificación. En ese entendido, la consecuencia que deviene al descartar el elemento normativo del delito imputado y acusado que es el de violencia intrafamiliar, es absolver al acusado de este punible. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, sala penal de decisión en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a Oscar Esparza Jaimes del delito de violencia intrafamiliar agravada de conformidad con lo expuesto. Segundo, ordenada la libertad inmediata del señor Óscar Esparza Jaimes. Tercero, informar que contra la sentencia de segunda instancia procede el recurso extraordinario de casación que es interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la lectura de esta sentencia. Es decir, a partir de mañana, el expediente queda por cinco días en la Secretaría de la Sala para la interposición de este recurso extraordinario. <coughs> Quienes firman esta... Decisión, Paula Raquel Álvarez Medina, Juan Carlos Dietes Luna y Jairo Mauricio Carvajal Beltrán, quien les habla y como ponente de la decisión. Por intermedio de la Secretaría de la Sala se remitirá la orden de libertad a favor del acusado, Óscar Esparza Jaimes, con destino a la cárcel Modelo, donde se encuentra actualmente recluido para que en el transcurso del día se haga efectiva la misma, siempre y cuando no esté solicitado por otra autoridad judicial, evento en el cual pues será puesto a disposición de esta, pero quedará en libertad con respecto a este asunto. Se finaliza entonces la audiencia a las 11.41 minutos de la mañana del 9 de agosto de 2022. Que tengan un buen día. Podemos finalizar gracias, la grabación, también. Luis. Muchas gracias.